Buenas tardes hermanos, soy la hermana Karen Papasca de la iglesia Mami en Perú En esta oportunidad quiero contarles mi testimonio que, Testimonio que ocurrió en mi vida, de los, cuales, de los cuales estoy muy agradecida Bueno, quiero comenzar que, contándoles que tengo 7 años de casada Más o menos hace 4 años que estaba intentando tener un bebé Pero... Eh, no se podía dar de manera natural, mi esposo quiso que buscáramos un especialista para ver cuál era el problema y luego de hace dos años eh, el doctor nos estaba realizando muchas pruebas y el año pasado en el 2019 más o menos en noviembre el doctor dijo que ya teníamos que realizar la fertilización in vitro porque no se podía dar de manera natural, entonces él eh, le dijo mi esposo que para este 2020 podríamos realizar la, fer la fertilización in vitro que tenemos que hacer los papeles, los documentos y, y también este, adaptar nuestro cuerpo para el, la el procedimiento ¿no? entonces al yo escuchar esto eh, en mis peticiones del 2020 una de mis peticiones fue tener un bebé y eso me decía que... Quedarme muy tranquila porque tenía la confianza de que se daría de forma natural Después de la oración del 31 de diciembre del 2019 Mi esposo quiso que iniciáramos el tratamiento Pero justo para esto, eh, bueno, llegó la pandemia ¿no? Y él se contactó con el doctor Y el doctor le dijo que bueno el tratamiento quedaba paralizado Porque por todo el tema de que no podíamos ir a ningún establecimiento de salud Y pues bueno entonces, eh, eso me hacía sentir muy tranquila porque yo sabía que en algún momento Dios nos daría la bendición. Entonces fue que en mayo yo me entero de que estaba embarazada de manera natural. Llamé al pastor David para recibir la oración y, y esperar para contarle a mi esposo. Pero justo en esos días, pues me vino un sangrado y en el chequeo de la clínica, me, el doctor me dijo que tenía una amenaza de aborto. Mi esposo estaba muy atemorizado, pero yo llamé otra vez a Pastor David para recibir la oración. También, uh, así como también recibí las oraciones del reverendo, las oraciones grabadas que la tenemos. Y también oraba en las noches de la oración de Daniel con el pañuelo. Bueno, fueron casi dos semanas las coles volví otra vez al control prenatal y seguí teniendo un leve sangrado, pero el doctor me dijo que el bebé estaba bien implantado y que todo estaba bien. Eso me, sentí, eso me hacía sentir eh, más confiada y, y realmente me sentía tranquila y agradecida con Dios. Todo este tiempo de mi embarazo le he pasado así y confiada en el Señor, y ahora ya falta poco para el nacimiento de mi bebé yo sé que todo va a salir bien tengo confianza en que dios hará todo bueno no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer por este 2020 a pesar de la situación de la pandemia que hemos estado viviendo pues este quiero dar toda la gloria y honra a dios padre dios hijo y espíritu santo y también agradecer por el espacio espiritual de nuestro pastor principal así como también Agradecer a nuestro Pastor David por todas las oraciones y el tiempo que él siempre nos da para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que les sirva mi testimonio y no dejemos de confiar. Sigamos confiando en nuestro Dios, en nuestro Pastor, en nuestro Pastor David, quien también siempre nos predica que pronto se van a dar muchísimas bendiciones más. Gracias.